Uy, ¡Hola! Soy Paco Artebello. Quiero contarte cómo he triunfado en el mundo de los negocios en Internet, gracias a Wordpress, Prestashop y Magento. Cuando acabé la carrera de Bellas Artes, pasaba mucho tiempo despierto. Durante el día buscaba trabajo. Y por la noche, las ideas que me rondaban en la cabeza, no me dejaban dormir. Pero una madrugada lo vi claro. ¡Vasos! Podría plasmar mi trabajo en vasos de papel, enviarlos a China, Australia, Canadá... Que culturas de aquí y allá tocaran con las manos mis lienzos, y rozaran con sus labios las texturas de mis trazados, y que así pudieran saborear mi arte. ¡Qué ilusión! La pregunta era ¿cómo? ¿Cómo podía yo vender mis vasos de papel por todo el mundo sin salir de casa? Ahí está el truco. Lo primero que hice... Paco quiere desafiarte el 13 de junio en Desafío Lab. Aprenda a crear tu propia tienda online a través de Wordpress, Prestashop y Magento. Y triunfa como Paco.